Hola, ¿cómo están chicas? Pues estoy aquí muy contenta de presentarles a una super alumna, Marcela Lara. es una alumna que la verdad la tengo aquí conmigo porque para mí es un ejemplo de disciplina, de eh, una mujer que se levanta a diario, que tiene tres hijos, que ha pasado por todas las etapas en las que hemos pasado todas las mujeres, on and off, ha estado yendo y viniendo, pero yo creo que es la, la mujer que más cerca ha estado de mí, que he notado muchísimos cambios en ella, una de las muchas que he notado, pero es, aparte de ser una amiga, más de gracias por ser testimonio, no es muy fan de grabarse, ni de, ni de tomar videos, ni que les nada, pero es algo de presumirse y, y vale la pena que nos compartas porque... Siento yo que al compartir ese testimonio, se vas a motivar y vas a incitar a que las demás mujeres no se desmotiven y que puedan por sí solas, sin operación, sin nada, llegar a tener el cuerpo que siempre han querido. Pues, platícanos un poquito más de cuánto tienes con nosotros, cómo te has sentido, todo, platícanos. Pues tengo que empecé como a mediados de 2017, sí. o en 2017 empecé, porque la verdad o sea, ya me sentía muy cansada, me sentía muy cansada y me tenía dos hijos. Estuvo cansada de tener que parar jugar con eso y dije: No, no, tan grande, entonces este, necesito algo que me motive. Y dije: Bueno, va a Carla Barra, la tendría que subir si subías videos. Y dije: Bueno, ya lo voy a hacer en casa. Y dije: Vino un día y me gustó, me gustó la música, me gustó el ambiente. Aunque bueno, en los principios si, sí me sentía, pues, o sea, estaba mucho más llenita, mucho más pachoncita, Entonces, este, sí me sentía un poco incómoda con mi cuerpo, con cómo apenas podía hacer un ejercicio y, o sea, uno de, de 15 o de, de, de, de, de repeticiones. Pero poco a poco la verdad me gustó, lo que más me encantó fue la música, fue pues la música, fue el ambiente, fue la energía que se sentía con todas, las, con todas las maestras y así dije pues bueno va y un día a la vez y un día a la vez que me la fui llevando hasta que empecé a notar poco a poco como cada vez hacía sido un poquito mejor el ejercicio, aguantaba un poquito más y fui notando cambios en, en mi cuerpo. Y eso me motivó, o sea, me motivó a, a seguir viniendo y empecé primero tres días a la semana, luego como que también empecé a frustrar que no lo no estaba y que no, los cinco días. Y al estar dando cuenta que venía los cinco días, ya es me te ese boom, uh, ese, ese cambio. Me acuerdo perfectamente que me dijiste, oye Marisma, ¿cómo le hago para que se me noten más rápido? Porque venía tres días a la semana y yo le dije, no hay de otro, o sea, es diario, si es una disciplina diaria, como esto una vez, al, o sea, un día a la vez. Es importante que no lo veas como que híjole toda todas las semanas, un día a la vez. Hoy voy a ir a tomar mi clase. Es bien importante, la te vas a ratito, empezar tu semana desde el lunes haciendo ejercicios. ¿Por qué? Porque empiezas el martes y agarras la semana empezada y es más difícil empezar en un martes. Yo siempre les digo, empieza tu semana el lunes. Y Marce, ¿cómo te sentiste no solo con tus cambios físicos, sino los emocionales? ¿Cómo, cómo te sentiste dentro de ti, con tu esposo, con tu familia? Que ¿Te sientes más contenta, más segura? sí, obvio, o sea, me sentí más contenta con muchísima más energía, más de buenas o sea, como que vienes y sacas todo y, y sales de como, después pues, de ese estrés lo sacas en la clase, entonces ya llegas llegas de un poquito más cansado a tu casa a la mañana, pero luego ya como que agarras energía y antes ya andas de buenas, te sientes más segura te sientes más contenta, sientes que es algo por ti bueno, pero yo sí lo sentía, estaba haciendo algo por mí, me estaba gustando, que yo solita estaba notando resultados, estaba dando estaba dando resultados y veía cómo me iba reaccionando mi cuerpo, cómo me iba reaccionando Estaba Casi ¿cuántas? 10 Así, se sí, sí, andaba llegando a los 1.000 libras, andaba llegando como a las 113, casi pegando a las 180 libras 180 ¿Cómo? libras, si sí, sí, lo que pasó, ¿cuántas? Andaba ¿no? en eso y ahorita de, debo de andar como en 140, por ahí. No, ah, porque son más de 10, no como 15, mucho. 20 kilos de talla, de ser talla, que. Pues esa fue otra. O sea, primero hasta en mi closet que empezaba de que cada vez iba subiendo y iba subiendo. Hasta que un día en la talla 10 tuve que darme con un tapón es 12. Y dije, no manches, 12, o sea, era una cosa inmensa. Y dije, no, no puede ser. Y empecé y de 12 a 4 de 12 a 4 de 12 pero en 3 años o sea, es justo tiempo la verdad, esa no era mi meta en un principio o sea, mi meta era sentirme bien era sentirme con energía la verdadera, como que y, pues, parte de, esa, de ese cansancio caso es pues, un poco peso que traía claro, claro, de caso traes, traes te enzimas, 100,000 kilos la ropa no te sientes cómoda como dices, tú no puedes ser que llegué hasta la talla 12 y en qué momento dejé pasar en qué momento como dice Marcela, le hice a sus amigas ¿por qué no me dijeron? porque no es te reclamas, porque ¿por no te quiero que te hagan ahorita, porque a veces te dejas, te vas por ser mamá, por ser esposa, te vas dejando a un lado, y eso es lo más importante que, que para mí vale la pena este tipo, y por eso sigo aquí este dando clases, porque para mí vale la pena que te dediques este momento de tu día, que te dediques a ti misma, que te quieras, que te apapaches haciendo esta clase que te diviertes. ¿Alguna vez habías hecho ejercicio o fue como tu primer.? O sea, sí había hecho pero la verdad nunca, nunca constante. Si era como, ah, oh, no, pues o sea, entraba una cosa y salía, o eso es típico que pagas, voy y todo el prensa y va dos veces, o sea, como... Pero no había encontrado algo, la verdad, que me encantara, y esto me encantó. Entonces, como que, busca, le encuentra, qué te llena, qué te encanta, qué te pone de buenas, y desde... No, no lo sueltes, ay, no sueltes, porque eso pasa mucho. Por andar investigando que si la clase es fulanita novedosa, claro, vayan a investigar, pero una vez que su cuerpo no se lastima, que no tan cambios, que su emoción emocionalmente te sientes bien, que la maestra te gustó, sigue ahí, no le, no le pierdas la fe, porque esto es cambios diarios. Y no lo vas a ver en un mes, no lo vas a ver en dos meses, lo vas a ver siendo constante. Un año vas a empezar a notar un chorro la diferencia. Sí, claro que se empieza a notar la diferencia en dos tres semanas, claro. Pero sí, estos tipos de cambios así que transforman, lleva tiempo y muchísimo esfuerzo detrás. Así que chicas, las invito a que sigan este ejemplo. Gracias Marge por ser este y gracias por ser tan constante y confiar en barralates. Espero que les sirva y se motiven a todos los días a hacer algo por ustedes. ¡Gracias! ¡Bye! Bye.